Hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a Serio Games a un nuevo episodio de Genshin Impact. Ay pero qué riquitín. Ahora sí venimos al tema poniéndonos serios y dejando toda esa golosidad de lado. Vamos a hablar de un personaje super interesante y que yo he dejado de lado desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar hoy de Lisa. Y es que Lisa es un personaje que muchos consideran uno de los más poderosos o más útiles por sus habilidades de electricidad. Sin embargo, otros la prefieren en su equipo para escalar y no precisamente porque escale más rápido que otros personajes. De hecho, es por esto. No sé si este video me lo van a censurar o algo así, pero en realidad suena algo como esto. Yeah. <sighs> <sighs> <sighs> <sighs> <tose> Bueno ya dejando un poco a Lisa en paz después de toda esta semana que le han tirado bastante Vamos a compartir algunos de los mejores momentos que he disfrutado yo en Genshin Impact Si esto te interesa, acompáñame Como muchos de ustedes ya saben tuve muchísima suerte tirando gachas Me salió Diluc, y me salió Feature y varios personajes interesantísimos Si no has visto ese video te invito a que vayas aquí Puedes verlo en la etiqueta que sale justo en este momento sin hacer un solo reroll en toda mi vida. De hecho ustedes han seguido mi paso por Genshin Impact. Tuve la suerte de tener a Dilok en mi equipo. Así que lo estuve probando y sinceramente me gustó muchísimo. También estuve probando a Sean link y a otros personajes. Pero yo creo que ya tengo más o menos un equipo ideal formado. Así que probando esto y haciendo mi equipo. Me fui y me aventuré a completar algunos desafíos. La verdad es que me hice una buena combinación entre Fischl, Noel... Y The Duke Utilizando también a mi personaje Seriu Esa hermosa chica que ven ahí Y nos fuimos a completar estos desafíos de la flor Ay, se me olvida el nombre Flor de... ¿Qué flor? Mi flor de porón No, no, no Flor del rey Sí, la flor del rey La cosa es que estos desafíos nos ayudan bastante Porque ya les explico tenemos una cantidad de resina que se regenera con cada cierto tiempo. Bueno, esto ya seguro muchos de youtubers se los han dicho, pero no importa, yo se lo recuerdo. Esa resina necesitamos estarla gastando los que tenemos el pase de batalla o estamos haciendo misiones diarias o cosas así. Es importante gastarla para que se esté regenerando y que no se nos desperdice, ya que si la mantenemos siempre en 120, pues no se nos va a regenerar y... Estamos perdiendo una cantidad, hay que hacer toda una lógica matemática muy loca ahí, Pero la cosa es que salimos perdiendo, lo bueno es gastarla Y lo mejor es gastarla en este tipo de desafíos En los desafíos de la flor de oh no. el rey Muy bien, básicamente a eso fue lo que me dediqué A mejorar armas, a seguir convenciéndome de que Noel es un grandísimo buen personaje Lamentablemente, les adelanto, spoiler lo cambiaré por otro Pero eso más adelante Y sin más, completé varios desafíos Seguí matando bichos y partiéndoles la madre Y partiendo bichos y matando bichos Y repartiendo una buena dosis de guamazos A todos los bichos que salieron por ahí Y a eso me dediqué, avancé bastante en la historia Logré subir mucho de nivel y la cosa es de que el juego me ha parecido una maravilla, un encanto, una preciosura, cosa hermosa. Y lo estoy disfrutando un montón, ya lo han visto en mis streamings, lo pueden seguir por ahí. ¿Qué les puedo decir? Gente, no gasten dinero en los gachas, no gasten dinero en los gachas, esto es un desperdicio. Gente, no hagan reroll, no hagan reroll, es un desperdicio. Vean, me han salido personajes buenísimos, siguiendo... Eh... Ay ah, esto, los protogemas que el juego me permite conseguir No he tenido que meter nada más de dinero Y eso ha sido algo buenísimo He visto gente que se gasta seis mil euros Eh, mil 600 euros o cosas así, cosas así Otros youtubers famosísimos que han hecho eso Para conseguir el Ventil Deluxe Dígame cuánto he gastado yo Ustedes lo vieron, lo vieron ahí Y salió el Deluxe eso es una cuestión de suerte y un poco de también cierta matemática Después de 90 tiros hay una oportunidad grandísima de que salga el bicho que uno quiere Así de que no desperdicen su dinero, no lo hagan Además, hacer re-roll es de re si te gustó este video y te quieres seguir mi aventura de Genshin Impact te invito a suscribirte así, dale suscribir ahí, es gratuito y así me apoyas, me acompañas y seguimos disfrutando juntos, nos vemos. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Shh, tranquilo, tranquilo, todavía no te vayas, te voy a dar un tip buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sé que hay muchas personas que ya se consideran expertas en este juego y te dicen, llévate a Noel, saca a Noel, que es mala, que Amber es buena, que es mala, mira... Tú nada más disfruta de los personajes, si quieres levelearlos a cierto punto, dale. Eso sí, enfócate principalmente en los primeros cuatro. En esos cuatro que más te gustan, que más quieres sacarle el jugo, más quieres disfrutarlos, ya sé porque te gusta el diseño, porque te gustan sus ataques, como sea. Cada uno se complica el juego como quiera, como le salga de los hue... Bueno. Esos juegos son espectaculares. Eso sí te digo, eso sí te digo. Ya, párale con los reroll Deja de hacer reroll, en serio, disfruta la aventura Mira, ya vemos más de uno que andamos en nivel 24 Otros en 30 y todo Disfrutando, explorando a lo loco Yo juego una cantidad increíble O sea, termino de trabajar y sigo jugando Genshin Impact Básicamente eso me dedico Ya no sé ni, cómo, ni si cómo o no como No, mentira hay que cuidarse, hay que cuidarse Tampoco perder la cabeza Pero mira, deja de hacer rol y disfruta el juego Que todos los personajes están buenísimos Entre más constelaciones de bloques Más aumentas el ataque, los artefactos Todo eso tiene una ciencia ahí una más que una tonchis ahí muy buena Que si lo sabes, aprovechar todo personaje Vale, todo personaje es buenísimo ¿Está bien? Ya, listos Háganme caso, por favor Disfruten el juego Si van a utilizar gachas de pago No sean babosos ¡Ay, babosa! No sean... Como esos youtubers que se gastan un dineral por algo que es suerte. O sea, es suerte. Recuerden, lo mejor saquen protogemas ahí disfrutando el juego. Y va poco a poco les va a salir lo que ustedes quieren. El bicho que quieren. La waifu, el cruzbando, lo que sea. ¿Está bien? Bueno, ahora sí. Chao. Nos vemos la próxima. Cuídate mucho.